Hola, hola, buenas tardes. aquí Summer comentando un día en Salta y hoy volvemos a Total War Troya Pero esta vez vamos a jugar una campaña con el DLC de Mizos que salió este pasado 2 de septiembre Y tiene un montón de novedades Lo primero, vamos a tener monstruos épicos, o sea, meten literalmente toda la mitología griega Dentro del Total World, o sea, se va a convertir en una fiesta. Todas las unidades que conocíamos, eh, las arpías, el minotauro, centauros, que antes eran simplemente una representación de lo que era la criatura mitológica, pues las arpías llevaban su traje así de cuero, con plumas. Luego los centauros eran eh, hombres a caballo. No, no, no, no. Aquí la cosa cambia. Aquí tenemos monstruos de verdad. Y tenemos monstruos épicos, míticos, que son la hidra, el cerbero y el grifo, que podrán formar parte de nuestro ejército. También, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí es lo que comentábamos, las unidades míticas, por ejemplo, mira, no se ve, pero se intuye un poquito que los centauros son ya literalmente centauros. No es gente a caballo, Mi, mira, o sea, los colibantes son leones, literalmente, las arpías sí que tienen alas. El minotauro es un minotauro de verdad, tenemos cíclopes, o sea... Cuidado, eh. Va a, estar, va a ser una campaña totalmente distinta, pero. En el mismo mapa, o al menos parecido. Sí que tienen el, el entorno mítico, tienen detalles nuevos en el. En el mapa, tienen las bendiciones, que literalmente es como si tuviéramos poderes en, de los dioses, como si tuviéramos magia gracias a nuestro favor de dioses, o sea. Es como si fuera un juego totalmente nuevo Tenemos un resumen de todo esto que acabamos de contar En un vídeo aparte, lo pondré por aquí En alguna etiqueta y así lo podéis consultar rápidamente Y pero nada Vamos a entrar al detalle Ah bueno, y esto es la campaña histórica de administración Que, que básicamente es eh, Como una remodelación De De ya el, el Troya inicial le, le cambian un, un par de cosillas Desaparecen las unidades míticas O sea, esas mitológicas Que no hay pues eso, ni minotauros Ni etcétera Y ya está, así que vamos a, a Continuar vamos, Aquí tenemos la antigua campaña que hicimos Con Sarpedón en su momento Pero vamos a arrancar Una campaña nueva Histórica, la verdad, tras el mito que este Es la... La... Digamos, la campaña inicial o el origen de, del Total War Troya que teníamos. Pero vamos a jugar mmm, en la mitológica. Los dioses del Olimpo desempeñan una parte activa en el conflicto y proporcionan habilidades únicas y divinas en la batalla. En las batallas pueden participar criaturas míticas como los boletos 70, ¿Vale? Embarcate en una expedición en busca de monstruos míticos y repletos para tus ejércitos. Ahí, ahí, ahí. Ahí es donde va no a estar la fiesta. Los héroes cargan a la batalla como entidades individuales, inspirados por sus hazañas heroicas. Perfecto. Vale, y ahora aquí la cosa es ¿Con quién vamos a jugar? Ulises, Agamenón, Menelao, Ajax Es que el problema, por ejemplo Ajax, Diomedes vale. Son todos eh, DLCs Son todos DLCs Yo creo que, por no jugar Por no jugar con con Melelao Que ya nos estuvimos dando con él Es que no sé si, por ejemplo, si cojamos Aquiles Que está aquí en la zona norte Que, que es un contexto totalmente distinto Difiere a, a lo que ya nos estuvimos pegando Porque en su momento, uf. A ver, vamos a ver qué tiene Aquiles Pues podría ser una opción Aquiles Ser una leyenda viviente aumenta la influencia Y reduce el mantenimiento de las unidades en toda la facción ¿Vale? Aparecerán todos... Otros héroes contendientes y el pueblo podrá dudar de tu grandeza. Uf. Derrotarlos en combate o persuádelos para que te reconozcan. El pasión en la guía. Las emociones te controlan y afectan a toda tu facción. Furioso. Ejércitos más fuertes, menor eficiencia económica. Afligido. Uy. Aumenta el favor divino. Y la experiencia que obtienen las unidades, pero reduce la felicidad. Indignado. Aumenta la eficiencia económica y la felicidad, pero disminuye la probabilidad de acuerdos diplomáticos y la influencia. Buah, esto, ¿no es, sabes? Tienes que ir... Jugando según derrote a Aquiles. Eso puede estar feo, eh. Hijo de Peleo y Tetis. Vale, bueno, y estos son bonos globales del, del héroe. Es que la otra es. La otra idea es Ulises, pero. Claro, la situación inicial es difícil, es una locura. La, la campaña que tiene que llevar Ulises. Los espías pueden construir refugios seguros en asentamientos extranjeros. Los pueden reclutar unidades en regiones con refugios seguros. Los tipos de refugios seguros dependen de los edificios militares que haya presentes en tus asentamientos. Uy. Edificios únicos que se puedan construir superan los de otras facciones. Solo puedes construirlos en asentamientos costeros. Solo pueden mejorar el edificio principal en asentamientos sin salida al mar. Uh. No tiene... Ah, vale, no puede reclutar defensores Vale Corredores de medianoche Acechadores guerrilleros Emboscadores y emboscadores ejemplares Capacidad de movimiento por mar y luchar En el mar Pua. Vale, ok Está bien, pero puede ser una locura Agamenón Menelao, seguro, seguro No vamos a combatir con él Así que nos queda o Ulises, o Aquiles, o Agamenón. Designares a puestos en la corte. Los héroes designados reciben bonificaciones y proporcionan efectos a toda la facción. Estar en la corte aumenta la motivación del héroe. ¿Vale? Incita u obliga a otras facciones a convertirse en tus vasallos. Los vasallos te obedecen y dan recursos como tributo cada turno. Los vasallos pueden ser extorsionados para darte más tributo para acabar odiándote como resultado. Pero acabarán odiándote como resultado. Vale, no podemos reclutar ni luchador campeón, ni saqueador, ni vencedor. Las unidades épicas es la guardia, compañeros de Agamenón y jabalineros ligeros. Vale, eficacia administrativa de los decretos reales o influencia en la provincia. Es que, como tampoco me apaña. Ay, no. vale, vale vamos a meter la dificultad en difícil las funciones enemigas pagan menos por el mantenimiento de las unidades y por el reclutamiento de unidades, además de varias bonificaciones adicionales, batalla las unidades enemigas son más inteligentes fuertes y con la moral elevada ves, es que, que el 80 de gratis me da mucha rabia y legendaria tiene que ser Hola, no puedes pausarlo en legendaria. Tú. Vale, vamos a, vamos a meterlo en difícil. Uy, tiene más ajustes. Ah, vale. Ahí bueno, vamos a poner la alta por principio, luego lo podremos cambiar. Ciclo normal. 60 minutos de batalla. Eh, vale. Ok, pues vamos a ir con Agamerón en modo difícil. Uh, veremos cómo está esto. Veremos cómo está esto. Pero bueno. Confiamos, confiamos Toma, eh, vale, a ver ¿Qué condiciones de victoria tenemos? Victoria absoluta Vasallos, aliados Troya, Micenas, Onosos Hay que conquistar Y la victoria hegemónica, que es? Hay que destruir las siguientes facciones Uf. No sé qué nos va a ser más fácil, ¿eh? Bueno, este, la victoria homérica tampoco es tan complicada. Porque es la cadena del héroe y veremos a dónde nos lleva la cadena del héroe. Yo creo, creo que la cadena del héroe nos va a llevar hasta. Hasta Troya, pero bueno, no lo sé, ya veremos. Ok, vamos con esto. Vamos a tomar Troya. A ver qué tal se presenta. Ojo, cuidado. Solo somos juguetes de los dioses. O alegamos estar bajo su influencia para justificar nuestros imprudentes actos. Esto es París y Elena, creo. ¡He taken her. ¡He tomado mi vida! ¡Ya ha resuelto la Troy! Porque fue tan vasto, ¿no? De rollo. Oye, me llevo dos cosas. Vale, hasta luego. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight. Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Y ese sector, es Aquiles. El rapto de Helena ha sido un duro golpe para los aqueos. El rapto, ¿sabes? Si ella el se ha ido, Menelao se cobrará su venganza. Y su hermano luchará contra Troya. Tal y como querían los dioses. venga. Agamenón de Micenas se encuentra en lo alto de las grandes murallas de su capital contemplando iracundo el este donde se halla Troya. Vamos, que vamos a ir para Troya, pero de cabeza. Es que la mecánica de Aquiles no me gustaba nada. O el planteamiento no me gustaba nada. Porque era como, bueno, pues según este Aquiles, conforme le rote, vamos a cambiar. Ahora vamos a pegar menos. Ahora vamos a producir menos economía. Entonces eso, pff, o sea, yo qué sé, le da salsa a la campaña, ¿no? Pero es que es impredecible. Es como, bueno, pues nada, me adaptaré a lo que tenga. Y no, bueno, no me mola. Me parece feo. No sé, esto. A ver, veremos en aula, la... La... La mecánica de la corte y todo eso para los héroes, veremos. Veremos, veremos. Y a ver qué, está, qué tal está la campaña en difícil, ¿eh? Porque creo que la anterior, creo que ni se podía seleccionar la dificultad. Y si se seleccionaba la dificultad, creo que la jugamos en fácil. Es eso, la situación de campaña inicial es, es fácil, se supone. Oh, poderoso Agamenón. Solo hay una manera de responder al rapto de la reina Helena, y es la guerra. Brother, your ¿Toma? foolish passion has doomed us. Fear not, noble cousins. I stand with you. Creo es un gran esfuerzo para la ciudad de Micenas. Consigue el apoyo de los demás reyes aqueos. Tal vez la insensatez de París los incline a apoyar la creación de un gran imperio aqueo. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. Vale, vamos a destruir Troya. Tu hermano Menelao, cuenta con tu apoyo incondicional en esta gran empresa. Paris of Troy must pay. Consolida tu poder en la región antes de embarcarte en otras gestas, allende del mar. Obvio, obvio. Primero... Los guerreros de Tirinto osan desafiar tanto tu fama como tu poder y libran una guerra contra tus aliados y tus vasallos entre Zen. Vale. Sigue expandiéndote y haz pagar a los troyanos su insulto a tu hermano y a ti. Vale. Uh, rey de los hombres Agamenón controla su estado Con la prudencia de un buen administrador Se pueden asignar a los héroes A los que dispone de distintos puestos gubernamentales Para que ayuden al rey y sus súbditos La mejor parte Agamenón puede convertir a otras facciones en sus vasallas Cuando se encuentre bajo su mandato Estas deben pagar tributos regularmente al rey Y obedecer cualquier posible exigencia de recursos Que este pueda hacer Aquellos vasallos que se sientan demasiado explotados Podrían rebelarse El enemigo ¿vale? el guerreros contra ti Para arrasar tus tierras Y saquear tus capaces. Pero tal vez te haya subestimado Emprende la marcha Enfréntate a ellos Y hazles huir Vale, perfecto Ok ¿Qué es Está cambiada la interfaz ¿eh? Se nota distinta Tenemos aquí los recursos ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de la administración vale. Ni siquiera los grandes héroes pueden obviar El hecho de que ellos también deben ser Adalí desde el arte de gobernar y prestar atención a las imperfecciones mundanas de la antigua administración y logística. Uh. Claro, aquí dependiendo de... Uh. Vale, ok, habrá que verlo. Eh... Decretos reales. Vale, esto es lo que tenemos que ir avanzando para nosotros ir... Vale. Mm, mm, mm, mm. Vamos a meter este primer decreto de, de la comida. Eh, 280 alimentos por turno, que las, la comida nos va a afectar mucho. Vale, no ha habido cambios en eso. La diplomacia, la voluntad divina. Esto sí que va a cambiar un montón. Era que nos da. Cólera de la diosa. Besito. Ay, ah, conforme vamos subiendo de, de nivel, o sea, el efecto de respeto... Con, si subes más tienes eh, la habilidad de voluntad divina trono de zeus con dos cargas luego en si, si subes tienes cuatro cargas y al final seis cargas vale bueno pues esto hay que ir F esto wow F esto no lo habíamos visto no sé si es un dios nuevo o es un dios que metieron en alguno de los parches. Artemisa sí que la metieron más tarde porque no estaba. Vale, ok. Bueno, veremos a ver cómo, cómo vamos evolucionando. ¿A Aquí nos tenemos que cargar. ¡Oh, tiene arpías ya! ¡Demonios arpías! Eh, vale, espera esta gente con los que estamos en guerra, ¿no? Eventos héroes. Vale, misiones. Derrota al enemigo. Un ejército perteneciente a Tirinto. Vale, ok, pues vamos a ir a por ellos. Oh, yo tengo centauros. Vale, vamos a ir a por ellos, librar batalla. Ellos tienen... Vale, aquí nos tenemos que readaptar a las mecánicas, ¿eh? Ellos tienen... Recordamos, los círculos son infantería ligera, los cuadrados. Cuadrados, los rombos. Son eh, infantería media y los hexágonos, creo que era, son infantería pesada. Ellos tienen honderos y arpías. Bueno, nosotros tenemos muchísimo cuerpo a cuerpo. Vale, ok, veremos. Pero lo que sí que tenemos son centauros. ¡Dios! ¡Qué aberración de mapa! Bueno, veremos cómo lo libramos. Miedo me dan un poquito las arpías, ¿eh? Los, bueno, las, los, no hemos investigado los centauros a ver qué tienen. Sí que he visto, las arpías básicamente son una unidad que de. de. Nada, de emboscadores rápidos. Tienen mucha velocidad de movimiento y tienen un bono que es que. Les aumenta un montón, un montón el daño, la velocidad de movimiento. Y creo que era la carga. Cuando tienen una unidad que está huyendo cerca. Entonces, al fin y al cabo, lo usas seco. Ah, bueno, puedes desplegar... Vale, efecto negativo, está bien. Buah, han cambiado un montón, un montón. Los... ¡Dios! hola Y el escudo allí, chaval. Qué pasada, tío. Además, a mí que estas cosas me encantan, ya lo sabéis, que yo me paro un montón. Ya lo habéis visto en las campañas del, del Total War War Me paro un montón, un montón a ver los, los escenarios. Me gusta mucho. Aquí tienen... Vale, vamos a colocarlos aquí, grupo 5 por lo menos. Agamenón por aquí. Vale, ¿qué vamos a colocar? Vale, vamos a colocar las dos pesadas un poco separadas. No, no, un poco separadas dije. Así, más extensas. Vale. Estos, estos tienen que ser. Vale, voy a quedarme estos en un grupo. Estos en otro. Agamenón en el 3. Y estos dos aquí en el 4 para acabar de. Radar. Perfecto. Bueno, voy a meter estos en el grupo 1. No lo puedo meter en el grupo 1. Vale, ahora, perfecto. Vale. Vale, aquí, aquí Vale Y vamos a ir metiendo a esta gente aquí Para pegarle la vuelta A ver las arpías Qué guapas, eh Así con el, con el tono morado Y nuestros centauros, a ver qué tal están No los hemos visto Buah, qué pasada, eh Nada, me va a encantar esta campaña en el Troya Pienso que el DLC va a sido maravilloso Al menos para mis gustos Brutal Vale, vamos a colocarnos aquí Vamos a acercarnos más aún con la caballería Aquí no sé si nos va a ver <coughs> No, este movimiento él creo que no es capaz de verlo Bueno, a lo mejor las arpías sí Porque tiene algún bono de acercamiento y tal Vale Vale, vale, vale, bueno, cuando estemos cerca Haremos la primera carga inicial con esta gente Mira, mira, ya se moviliza, ¿eh? Vale, ahí, ahí, más tiran hacia el costado Vale, vale, vale, vale, vale, venga, vamos para allá Ok, las jabalinas ¿Dónde vamos a meter las jabalinas? Probablemente aquí, contra los demonios arpías Creo que tienen armadura débil Creo que tienen armadura débil Pero bueno Nos tocará contestar Eh, eh, eh ¿por qué? El enemigo ¿Sale? ha detectado Tus unidades ocultas Ah, que encima tienen Bueno... Vale, vamos a meter estos por aquí detrás. Vale, y ahora cuando más o menos vayan a entrar al choque. Venga, No, vamos a dejar aquí los pachines. Por lo que pueda pasar. Ay, ay, te quería llover. Vale, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad. Los pachines tienen que reventar eso. no tiene algún ojo. No. Pero vamos a cargar ahora ya, aquí con esta gente. Perfecto, perfecto. Tiene, ah, líder de los hombres. Vale, que eso ya según vaya cargando la rabia. Ok, Están atacando a cuero, oh, bueno, eh. normal. Vale, nada, nada, está muy bien. Buah, y encima, los lanceros, estos jabalineros ligeros, revientan un montón de unidades que tienen poca armadura, meten un montón de daño. Mira, mira los centauros, mira los centauros, mira los centauros. Tengo una buena carga, chicos, vamos ahí, toma y. Bueno, a ser unidad ligera no sé si tendrá muy buena carga Vale, vamos a cargar por detrás Vamos a llevarnos un grupo y cargamos por detrás Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, ahí ese bufo, perfecto Mira, buah, nada, la carga ha sido brutal Nada, nada, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, vale, vale Una primera victoria bastante contundente eh, Llegar aquí, llegar aquí Todo lo que podamos destrozar lo destrozamos Vale, estupendo Me da la sensación de que es todo más rápido O al menos no recuerdo, o, o tengo yo otra visión del, de lo que era el Troya, pero lo recuerdo Mucho más lento a nivel de combate No sé si todas las... Eh, si todas las unidades ahora son más rápidas o tienen, no sé me ha dado la sensación de que el combate ha sido mucho más rápido. Las unidades eran mucho Se más rápidas. Bien, ahí, estupendo. Eso es lo que queríamos. ¿Vale? Vale, nada, nada. Vamos a acabar con esta gente rapidito. A ver, agamenón. ¡Oh, bu, Vaya bofeta Vale, perfecto. Nada, vamos a finalizar batalla. Ya no hay mucho más que rascar aquí. Supongo que los habremos destruido. 33, 35. Bien, ha estado bien, ha estado bien. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí es donde estaba el dañito. Toma ahí. Y se ríe, dool. Vale, experiencia, alimentos. Vale. Reabastecer unidades. Porque vamos a ir bastante guerreros ahora. Vale. Entrena a nuevos reclutas Para aumentar tus tropas Y reemplazar las bajas de la batalla Será una guerra muy larga Y los ejércitos del adversario Son cada vez más fuertes Será mejor vale. que también atiendas Tus propios ejércitos Vale, perfecto Pues nada, vamos a reclutar Aquí mismo podemos reclutar Vale, nivel 2 ya Revigorizar Aumenta la resistencia O marcha de Hermes A uno mismo afecta a los aliados Oh, afecta a los aliados, velocidad y resistencia uh, Vale, la cosa es luego que podemos poner Vale, ok Pues yo pienso que sí Le vamos a meter aquí la marcha de Hermes Para ir rapidito Me gusta Ah, no me acordaba de los puntos del, De los héroes de, del Troya Uh En función del rango de este personaje, se puede designar un puesto en la corte real. Aquí podrás designar aliados Uy, de confianza para ayudarte a gobernar, Micenas. Ningún otro rey puede compartir su carga de esta forma. El rey de puede otorgar puestos de autoridad. Vale, esto es lo que hemos visto. Pero no tenemos aún... Telestas... Hola... Me quitas... ¡Buff! Vale, o sea, tiene una mecánica muy buena. Vale, aquí los centauros que tenemos nosotros, ¿cuáles son? Lanceros, centauros... Lucha uy, luchadores... Cazadores... Ah, luchadores, centauros, encima tenemos la tocha. No tienen armadura... Caballería ligera Buena carga Vale Sí, no El uso que tiene que tener esta unidad Es la que le hemos dado O sea, está bien Está bien No nos debemos calentar con eso Vale, vamos a coger unidades baratas Vamos a coger Vale Vamos a meter una de lanceros Ataque de una, una de lanceros Dije gracias Con escudo prescindible Carga buena Defensa eficiente No tenemos nada que tenga un ataque así un poquito más fuerte No Ok, ¿cuántas podemos reclutar? Tres unidades. Con lo cual nos vamos a pasar dos turnos aquí parados. Vale. Una de lanceros está bien. Los escaramuzadores, al fin y al cabo, daño por proyectiles por proyectiles deficiente. Vale, vamos a meter eh, on, do, dos donderos que son baratas y encima nos dan muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Vale, micenas. Podemos construir cosas. Aquí tenemos el hueco de construcción, pero la cosa es que vamos a querer construir como para que no sea. Muy eficiente. Para nivel 4, el salón de los campeones. Luego tenemos aquí... Zonas de nivel 5. Vale. Epidauro. Ok, bronce por turno. Otras unidades nuevas de infantería con escudo. Uf, esta está muy bien, eh. Esta está muy bien Vale, vamos a hacer una cosa No vamos a reclutar ahora infantería con escudo No vamos a reclutar ahora infantería con escudo Pero, pero Vale, vamos a meter otra de, de milicia Que es eso, que como es baratita y tal Podemos movilizarla bastante Vamos a poner aquí a construir esto Y aquí vamos a querer construir alguna otra cosa no, es que el edificio militar Bueno, al fin y al cabo, vale, nos puede nos puede valer, pero tenemos ya aquí este con. Ah, nada, perfecto. Ok, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué más tenemos? Notificaciones pendientes. Qué notificación. Construcción disponible en tirintia. Vale. Y en micenas. Bueno, sí. No tenemos más zonas. Ok. Vale, pues nada, siguiente turno. Ahora vemos a ver qué. qué tal va la cosa. Argos. Oh, se movilizan, eh. Uf, es que tenemos guerra ahí en el norte con. Con otra facción. Está difícil, eh. Está difícil. Hay que mover los. Los hilos. Primero limpiaremos el sur para que nuestros vasallos estén tranquilos. Y luego iremos ya de cara al norte. Nazis. No recordaba tantas facciones, ¿eh? eh vale, dale calor. La vale, fuerza bruta ya me no basta para ganar esta guerra. Publica un decreto para que las mentes más brillantes inventen nuevos prototipos y tácticas bélicas o el enemigo te superará. Vale, perfecto. Eh, no puedo publicar un decreto si no tengo la región entera <ríe> no sé si me explico ah, bueno, claro o sea, me obligará a conquistar tiene sentido uh, uh, uh. Este armero en dos turnos está bien, eh Vale, vamos a construir o vamos a reclutar Esas unidades Velocidad de batalla excelente, caballería media, caballería ligera, escalanza de daño, y penetración bueno, velocidad de batalla excelente Coste de administración Hola, ¿todas las unidades tienen coste de administración? Sí, vale. Eh... No, yo creo que con estas dos se nos queda una línea frontal bastante decente. Vamos a meter otra de cazadores centauros y así tenemos un grupo bastante bueno a nivel de carga lateral. Eh, yo pienso que es una de las cosas que, bueno, diferencia bastante una... Uh. Vale, a ver, que me ubique yo un poquito en el mapa de donde estamos, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Vale, o sea, estamos aquí en este reducto. Vale, sí, tenemos que derrotar a Tirinto. A ver, en el próximo turno, vamos a pasar un turno sin penal y gloria. Construcción disponible, sí, ya nos hemos dado cuenta. Pero poco podemos hacer. Sí, porque en, en Micenas, literalmente, no quiero construir nada aún. No, no interesa aún construir... Uy, aquí ¿qué tenemos... Defensa cuerpo a cuerpo, estatua de Agamenón. No sé si nos sale. Si nos vale la pena. Que luego esto no lo podremos construir. Esto tampoco y esto tampoco. Así que es mejorar lo que ya hay. Básicamente. Y no tenemos para hacerlo. Vámonos al siguiente turno. Nah, y ahora sí. Ahora sí. Atacaremos Tirinto. Y ya está reclutando pero no va a poder, ¿eh? vale, perfecto alimentos y bronce, maravilloso no descuides el desarrollo de tus pueblos y ciudades, construir en tu patria te reportará ¿Vale? beneficios o una trabajar a canteros y carpinteros, va, perfecto ok, pues vamos a poner aquí a construir bronce todos los recursos de esta provincia. Bronce por turno. Vale, vamos a meter el comercio... Bueno, el comercio... Espérate, espérate, espérate. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Vamos a mejorar el campamento de entrenamiento para tener guerreros con garrote y escudo. Que están siempre súper bien. Vale, perfecto. ¿no? Sí, esto nos es contará. Y vamos a asediar Tinto Podemos. El único problema es que es una batalla de asedio. Oh, Bueno, pues nada. No. Arietes, vamos a continuar el asedio. Los cerramos aquí. Y ya está, veremos a ver qué tal aguantamos eso. Ok, aparte... Nada, listo. Es que con eso no tenemos nada... Nada más, construcciones disponibles. Podemos aquí, aparte de aquello, podemos construir aquí esto. Vale, vamos a meter el comerciante de estaño. Me parece bien. Vamos a finalizar turno y avanzamos un poquito Vamos a hacer este como es el primer capítulo de, de la serie de Troya Lo vamos a hacer un poquito más largo, vamos a tirarlo un poco Porque como hemos tenido eso, la introducción, la elección de la campaña, etcétera, pues. Vale, construye cualquier edificio, perfecto Ningún reino medra y perdura solo mediante la conquista militar Construye en tus asentamientos Para mantenerlos, desarrollarlos vale. Y poder usar así sus recursos En la guerra Vale, perfecto No, claro Este no lo puedo mejorar Y este menos Vale, pues nada, ahora cuando conquistemos Aquí, en Tirinto Vale, vamos a continuar mejorando esto Si es que Vale, perfecto Nada, en un turno no ha bajado nada Perfecto Vamos a hacer que baje un poco Porque si no somos capaces de hacer que disminuya la guarnición Vamos a estamparnos y habríamos perdido turnos Creo que no deberíamos tener que esperar mucho La llamada de la madre Asegúrate de destruir o confederar las siguientes facciones Desposeídos de la madre durante años en las tierras argivas, los indigentes y los casos perdidos han ido y los casos perdidos han ido dejando atrás a sus seres queridos para desaparecer en las ciénagas cercanas, como si ellos les reportase algo más preciado que sus familias. Ahora de vuelta y cerca de sus tierras, pasan junto a sus antiguos hogares sin mirar ni siquiera de reojo, conducidos por un hombre al que nadie recuerda como si hubieran nacido de las mismísimas ciénagas. Habla acerca de una especie de una madre nebulosa a la que sirve, sobre una verdad más profunda, oculta, tras la aparente demencia. Aunque cueste creerlo, al observarle los ojos vacíos, su piel liriscente supura un veneno verdoso por los poros como sabia, lenta y siseante. ¿Cuáles son sus intenciones? Podrías capturarlo para descubrirlo, pero antes tendrías que derrotarlo. Sacerdote Uh, sacerdote de la hidra ¿Dónde Existe está esta gente? De dinero o recursos a tus vasallos Y te obedecerán Pero ten cuidado Y no abuses de tu privilegio O sembrarás el descontento Entre ellos Vale, ¿Pies recursos son vasallos? vasallo Tu poder militar eh, aumenta Y con él tu influencia y reputación Pero tus enemigos Se unen contra ti Esfuérzate para expandir tus tropas y mantén al enemigo a raya. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. A ver, se nos, nos acumula la faena. La administración eficiente es fundamental para gobernar cualquier territorio o pueblo. Todas las unidades y asentamientos cuestan administración y valen más o menos dependiendo de su fuerza y tamaño. Aún así... Ay. Los adeptos del culto de la vida, perturbados y ebrios de poder, han bebido la sangre de la legendaria serpiente, lo que les ha otorgado extrañas y poderosas habilidades. Ahora recorren tus tierras, construyendo zonas de rituales para su vil práctica y dejando un reguero de letal veneno a su paso. Vale, ¿qué son esta gente de aquí? A saber qué tienen en ese ejército. Ok, vale, vamos a tirar de diplomacia. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo hacemos la petición? Bueno, Trecen. Vale, que estos son nuestros vasallos. Eh, vale, negociar. Acuerdo de trueque. Además te lo pone aquí, tratados, vasallos. Es el señor de esta facción. No pueden declarar una guerra o tejer sus propias alianzas. Además, comparte tus mismos enemigos y te otorga un tributo cada turno. ¿Vale? Acuerdo de creo que... ¿Qué vamos a necesitar? No sé ni qué tenemos. ¿Qué les sobra? Madera. 200 de madera por turno. 200, bueno, 150 Bueno, pues nada Un trueque único Porque esto es que le sobra, ¿no? Sin interés, no estar recurso, 250 Añadir a la oferta Venga, no te me quejes Hacer que funcione ¡Hala! Pero tú no eres mi vasallo ¡Tú no eres mi vasallo! 100. A ver... ¿Cómo funciona el vasallaje? Baste no es. Solicita recursos. Vale. No obstante, las opciones vasallas atacarán acatarán a Catarán regañadientes de este mandato, lo que causará descontento. Puede llegar a provocar que se inicien hostilidades. Si ocurre demasiado a menudo. Wow, ¿dónde está este menú? ¿Aquí? Ah, Reino, ¡Ah! Aquí. Eres el señor de los hombres. Aquellos que conquistes serán tus vasallos. Deberán obedecerte fielmente y pagarte un tributo cuando lo necesites Vale, perfecto, así sí Trecen Madera Seguro que quiero continuar Aceptar Vale Vale Exigir tributo Has recibido 420 de madera como tributo Los vasallos acceden a la petición de Agamenón Para pagar el tributo Aunque se esfuerzan por mostrar el debido respeto en sus rostros os aparece un gran descontento Has obtenido un tributo de 300 Parece que tu decisión se ha percibido como un signo de avaricia Las relaciones diplomáticas con todos tus vasallos han empeorado LOL Vale ¿Qué tal vamos aquí? Dos turnos para que empiecen a flaquear Vale, vale, vale Pues vamos a continuar el acoso Vale, vamos a meter aquí el mercader de estaño Estamos sacando una cantidad de bronce brutal Me gusta Vale No sé si deberíamos sacar un segundo ejército ya Probablemente sí Reclutamos un héroe A ver, defensor Motivación no Opulencia Peligerante Epeo Soldado. Hombre, este señor de la guerra comandante no está nada mal. Hombre, es que este de odiar a los danaos, la verdad es que es un tiro en el pie. Vale, ¿dónde está este? Señor de la guerra, comandante, está muy bien Vamos a reclutar uno de estos Perfecto, vamos a guarnicionarlo aquí eh, Estupendo Y vamos a meterle ya En materia 670 y 100 por turno Vale, vamos a meter honderos Vale, perfecto Y con esto, listo Construcción. vale, sí Construcciones disponibles Es que nos tenemos que quitar a tito de en medio. Eso va a ser importante. Los perseguidos de la madre. Paz, paz negociada. Argos y Corintios. Edificios construidos. Vale, las unidades. Estupendo. Vale. Micenas. No vamos a construir nada. No vamos a construir nada por el momento. Y aquí seguimos, ¿no? Vale, un turno más. Empezaré a flaquear, vale. Vale, aquí que vamos a reclutar: 465 de mantenimiento. Oh, vale, y aquí ya hemos desbloqueado esto: perfecto. 110 guerreros con garrote. Lanceros con escudo. Lanceros a secas. Es que literal que quiero gastarme el bronce. Sí. Vale, esta... Estas es, cuestan menos y es más barato el mantenimiento by far. Vale, 1, 2 y 3. Vale, vale, vale. Bueno, con eso es suficiente. Yo creo que con estas tres... Tropas seríamos capaces de asaltar Corintio, por ejemplo, o Steamfalo, que es, con esta gente estamos en guerra, si no me equivoco Vale, bueno, veremos Siguiente turno No vamos a poder construir nada más ¡Ojo! Pacto de no agresión Con... ¿Esta gente dónde está? Ah, vale, estos Estos, estos, estos Acuerdo de Treque con Tirintio Aliados militares de Esparta. Vale, venga. Te lo voy a comprar. Trueque único. Sus ofertas. Dios. En guerra contra Aziz. Vale, vale, vale. Sí, sí, te lo acepto. Te lo acepto. Piedra, yo creo que estamos sacando bastante. O al menos suficiente para satisfacer esa demanda. Y lo que necesitemos nosotros. No poseídos... Vale. Vale, esta gente ya empieza a menguar. A partir de este turno empieza a menguar. Uf. Vale. Ok, pues... Uh, uh. Vale, vamos a construir el puerto. Vale, dejamos construyéndose el puerto. En Micenas tenemos algo más que construir. No... Así que vamos a medir Es que la verdad es que los garrotes Cuestan un montón de mantener eh. 135 por turno Los guerreros con garrote Uf. El contra proyectiles Daño de penetración deficiente Vale Tienen buena carga Los lanceros tienen buena carga Vale, vamos a meter tres de lanceros, que al fin y al cabo es eso, es barato, me puede valer. Vale, para empezar a saltar Corintio, Stínfalo, etc. Luego veremos a dónde tenemos que ir. Aquí. Vale, no es una facción que nos represente mucha amenaza. Pero debemos alinearla Perfecto. Ok, vamos a saltarnos esto. Siguiente turno. Alianza militar con Menelao. Firmo. Firmo, firmo. Dios, ¿por qué? Porque es mucha comida la que me ofrece, ¿eh? No, vamos a declinar, vamos a declinar. Vamos a declinar. Por el momento no vamos a hacer comercio de... Tantos... Metros. La categoría de administración ha cambiado. La categoría de vigoría ha cambiado de 1 a 2. A medida que reúnes héroes y ejércitos, y el tamaño y la complejidad de tu dominio cambian, su necesidad de recursos y su capacidad para mantenerse también lo harán. Vale, domar una tierra. Mantén al menos el 60% de esta influencia en la provincia o provincias especificadas. Micenas. Vale, Micenas unificada. Experiencia de Gamenón. Vale, esto entiendo que es la primera misión épica que obtenemos los famosos. Vale, ok. Aquí vamos a tener. Vale, dentro de poco, aún no. En el siguiente turno le daremos calor a esto. ¿Qué más podemos hacer? Vale, creo que vamos a mejorar esto para lo que tenemos. Y creo que nos vamos a acercar aquí a Corinto. Oh. A ver, diplomacia con esta gente. ¿Cómo estamos? Corinto. Bueno, no son corintos, ¿no? Corintos, estos los jonios Ya tenemos mala reputación Agamemno Negociar too of Hazte vasallo Y con ultimato See you on the Vale Pues estamos en guerra, señor No, no, sí, la, la negociación Ha terminado, vale Venga. Ah, saltamos, Cody. Uuuu. Uh. Uh. <risas> Vaya, qué ha pasado aquí. No lo sé. Vale. Uf. Oh, Pelus no sé qué es esto. Bueno, tendremos bastantes cosas. Que cambiar. Hemos entrado en guerra con Corinto, veremos a ver qué ejércitos tiene. Pero yo pienso que deberíamos ser capaces de reventar a esta gente. Se han, se han sumado nuestros vasallos, ¿no? La, la gente de Trecen está con nosotros. ¿Dónde, uy, dónde están los de Trecen? Aquí, coordinación bélica. Guerra. Claro, se, se han unido. ¡Ey! Unirse una guerra con los Corintos. Comerciar con regiones, no Bueno, pues nada, si no me queréis ayudar Veremos a ver cómo lo gestionamos Vale, pues lo vamos a hacer por aquí, llevamos un capítulo bien largo y extenso Así que nada, espero que os haya gustado, que estéis a gusto Y que os mole la serie de Total War Troyamizos que vamos a llevar en el canal Esto es solo el comienzo, va a ser una serie larga seguramente Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito dándole calor a las tierras de Troya de nuevo Así que eso es todo y recordarlo de siempre, seguidnos en Twitter, que los vais a tener vosotros en la descripción, tanto el de Qube como el mío, seguidnos en Twitch, que estamos ahí tratando de volver a abrir a streaming lo más pronto posible y suscribiros a la taberna negra, estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.